Tasa, ni kaata Jesus siin na hudiyo na niya. Tandoo, tanyi ni kibibashi, sondo tongi, takasandibindo tongo sana indoo. Tasa, kundo niwi, nandino ini, dikondo ji. Tasa, koni baando, yuku niyandisyan daandino o, tanyan daandino kunya saanyando, niya kuchinyo Cachita Jesús, Shina. Tanda cuina a nikana. Cachina Di kundi sayani siqua tabram. Tanda nikivi. Ombasa kundi namoso. Naombasa comenda ji. Kona, Chino. Nyakisa chino na. No na patrona. Da o shindi. Nikivi bashi. sayandi kundi kandi. Tanda quinta Jesús, nikara. Shina. Nyandi sanda. Kuto kani shindo, di niwi na kee nya umbaa, na yoo yona datayo na moso na kisa chinyo noo nya umbaa. Chinya umbaa yoo kunya shanda chinyo noo na. Danyi niwi na ndasakwiti kisa chinyo noo takano. Umbasa kumi na yoo ndaji kutakuna behe takano di isa kiwi nyawashi. tata, Takusayami takano, Shinbe Disha, Komitayon yon daj, kutakura ve jibara, disaki disha tasayami ta, takano, kuta nyando kondikando, no nya omba, disha, da kondikando, Ta nya omba, nya da jii nondo. Shinni va indo. Kundo Sayanyani sikwa, ta abram, ta sa konindo, kanindo ji, si on shindo, na toni, nya kutaku nya y nindo, ji, Kaen shindo, da sa kwiti, nya shini, da shini soi, no ni shiroi, shin ji bai, tando, kendo da sa kwiti, nya shini soando, ka ji bando, shindo, kacheta jesús, shina. Toon joo kaang chuku jiwa nibi nang si na kiin Tanda kuina nika na siin ta Jesus. ta Abraham bandi kachin na siin ka Ta nika ta Jesus siin Ta Abraham noo taabran kundo. Tasa saak kundo kundi kundo jichira niku. Tandoo umbasan di kundo jichi Abraham chikonindo. Kanendoji, doji, daji kuta, takatun onyanda. Nyakutun nyashinisui. Nika andios si. Tata abran on basa nikera. Tata kendo bitin, Tando kendo, tata yoña, ke mi givando. Kachirashina. On sibisa ya kundi. Chishinindi, ni la yibandi, Taku dios. Kachinashida. Tanika ata Jesús, Shina. Tan dios, cuji bando, tasa, cuki vii nindo con ji jii. Chi ji que dios, ta kishai, yoyi yo obitín, ta un baza, nikishai shinta ji mi, ta sinta ji dios, kishai, chi dios, kuta, ta tibi ji bashi, da chun, un baza, kun nindo, to Onbasa kuchinyondo, kundainindo, chion shindo, chikasondo, tong, Sachi bando kuna ni akano, tando konindo, kasandivindo ñaomba, Yasakusindo, Inigibando tanda kisha kivino, tanda viti, nani akano yo, kunashani ni vi, tanyandivakano yo, dalo, onbasan di kunya chinda. Sajindalo ombasayo nyandishanda y niña. To toña kaña, kuton nyakaku y ni minya. chindisha nina nyabata kiti, kunya ni mandiva akano. Ta kunya jivanti i Taji ta jii, ka nyanda shindo, yo, on shindo kandishando ji, ayo nindo, na kuchinyo na nindo. Shah Niña Umba Tato Uñan Di Shan Da Shindo Tasa Da Chun Ushindo Kandi Shando Ton Kain Di Ni Ni Ni yandino Ni dios dios kundo, Ton yo, ca de di un tan abra, ta Jesús. tanda la sabana judío, ni ta Jesús, Aun si bin yo kun taño samaria. Aun si bin kun ta ta comi niña ni mantibaa, ni asacanisinu. Ta la ta Jesús, ni canasina. On ni mantiva comi tandisha kisa to'i jiwai dios. Tando, daloo onbasa kisa to'o ndo ji'i. Ta onbasa ndukui Nyakasakano niwi ji'i. Ta sani yo inga ta takakno. Ta tayo'o ku tanduku Nyakasakano niwi ji'i. Ta ku takisana'ni Shakwachi, kwachi senyanta. Nyandisa dindi niwi na ton nyasana'i on Nayo, na yo takutakuna di sa kachi Jesús china ta nika na shira kachi na sa viting chiniwa anti di n sa chini nato tashi si Abraham Shindi profeta Nanika nika nato Dios china na yo tayo kachung Nyatana soo Nibi, too ngasanaon tantanin kivi onkivina. Ashani ashan junta kun ka no ta abran si si kuyo ashan kun ka no inga na profeta dina na yo chanishina yukuyo ngakanke sakano shimiun, kachina shira Tanda ta jesús ni tayi Ta na no shimi Ta un yabi ya kuta Takisaka no ji yo, ku dios Ta takisaka no kachindo. Tando un ji jibei in dios Ta ji, chitayi ira, chi Taji nakain un vasasashinera Taku inita, taka antonba, taku ti, wa da tai mindo cuando Nina na ton bata, dañan di shanda, kuna dios, tachikaso y ton cara, kuya shina, da cuando, ta, ta abram, kusi ni nira, shanyan ni dios shira, di kotora, nya kishai no jibi yo, da shinita abram, kishai no jibi yo, da kusi ni nira shinira ni Yo. kachita jesús shina, Tanika Nahudio Shinta Jesus, Kachinasa, Ni anku komion Obisiko Ushukuya, Ta Kaun Shashinyu Ta Dasa Kuchino Kandishandi, Nakaun, Kaun Kachinasa, Tan Da Kuinta Jesus, Ni Kawashina, Ni Andishanda, Kai Shindo, Diki Viontaanka, Kaku Ta Shayui, Ta Shadakui, Kachira, Tan di Tonjo, Tani saa nika inina shinina ta Jesus. Takisha na ti na juu niakonina kona juu ra niakakni na Ta Jesus ni kibira manyo nibi ta nikuchi nyona kona na ra. Takira be enyo o katno kwa ara.